en Vos. Amén. Noveno día Honremos hoy a Santa Margarita María como el apóstol del corazón de Jesús. Para ser apóstol se necesita una vocación y luego una misión. Así, nuestro Señor llamó primero a nuestra santa y después la envió. La llamó, muy cerca de su divino corazón, la hizo descansar allí y después de haberla abrazado en los ardores de su amor, la encargó de hacer brillar en toda la Iglesia la devoción al Sagrado Corazón. Y Margarita María se consumió en esta obra de salvación. Nuestro Señor le había dicho no temáis nada, reinaré a pesar de mis enemigos y de todos aquellos que quisieran oponerse. ¿Crees tú que lo puedo hacer? Si lo crees, verás el poder de mi corazón en la magnificencia de mi amor. Ella ha creído y ahora él reina. La práctica Gastémonos y degastemos por extender la devoción al Sagrado Corazón. La máxima de la santa, él promete grandes recompensas a todos aquellos que se emplean en hacerle reinar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre.